Y en la tarde de hoy, como siempre, eh, me dirijo hago un paréntesis, un alto acá, antes de la enseñanza, para hablar de temas que me preguntan a mí, los que no están pactados. Es para ustedes, los que no están pactados. Eh, no para los pactados, que ya saben realmente cómo son las cosas. Eh, mientras me entraba acá al templo, se me acercó alguien. No recuerdo. Ah, sí, creo que usted. se me acercó. Se me acercó y me preguntó quiero hacer un pacto con mi señor Lucifer pero lo quiero hacer como un gato bueno, vamos a hablar de, de, de, de ese tema vamos a sacar dos minutitos para hablar de los tema hombre volvemos al tema que hablábamos en el día, en la mañana de hoy mitos mitos para que ustedes pierdan el tiempo sacrificando un gato negro sacrificando que un becerro falso La iglesia católica ha inventado todo esto, como ya se lo dije en la mañana de hoy. Y Dios ha inventado ser ciertas historietas para que ustedes sigan en el lado equivocado, para que sigan intentando de una manera equivocada. Han distorsionado todo. Hay un mito que se lleva un gato para el monte en una tula o en una bolsa, y que hace un ritual y que el gato esto los persigue y se va poniendo mal. Eso es falso, son mitos, mitos. La única manera de hacer un pacto con mi señor Lucifer es como lo han dicho los acá presentes. ¿Y ustedes han cristalizado sus sueños o no? Bueno, ustedes han cristalizado todos sus sueños. ¿O no salieron de la pobreza? Cuénteme. Bueno, salieron de la pobreza. Entonces, ustedes que vienen por primera vez, también lo pueden hacer. También lo pueden hacer. Es tomar la decisión. Ustedes ya llevaron el primer paso, que es esa recarga. Tienen muchos prejuicios cuando se dieron cuenta que su familiar o su amigo está pactado, ¿verdad? Pero, al ustedes empezar a ver los beneficios, los cambios, que, que son cambios muy notorios en la vida de, de esas personas, cuando ustedes lo empezaron a ver, se empezaron a quitar la venda de los ojos ¿verdad? y empezaron a sentir como entamado la curiosidad y por eso están acá hoy ustedes se pueden ir para su casa tienen dos opciones volver igual de pobres o irse ya con la certeza con la seguridad de que el día de mañana van a ver de una manera totalmente diferente las decisiones de ustedes por favor mi camarón corta porque empezamos la reunión privada